Algunos de los vestigios humanos más antiguos en el continente se encuentran acá y son también una fuente para muchas investigaciones científicas aún pendientes. Hay una afluencia grande de público en este litoral, llamado Litoral de los Poetas. Vivimos en un país que se llama Chile. Tuvo sus raíces, su cultura, y esta fue nuestra cultura. Es mi raíz, es mi sangre demostrar mi cultura. que se sepa que acá en la mina San José hay un tesoro, el rescate más exitoso del mundo ocurrido acá. Nuestras raíces son milenarias. Este territorio ya lo vivieron y lo recorrieron muchos seres humanos que son nuestros antecesores y que pudieron vivir de una forma sustentable y también en armonía entre ellos. Para mí resulta muy interesante, llamativo y espectacular poder conocer el pasado a través de los vestigios que dejaron nuestros antepasados. Entender, en alguna forma, cómo vivían y cómo pensaban. Lo más cerca del mar es Cartagena, Algarrobo, Isla Negra. Son ciento y tantos kilómetros de Santiago. Entonces era la posibilidad de contactarse con el mar. A mí me parece vital todos los centros poéticos. El Museo de Isla Negra, de Neruda, de Vicente Budoro. En general tenemos eventos que tienen que ver con estos gigantes de la poesía. Hay un atractivo especial porque la presencia de estos poetas inunda el espíritu de este litoral con el espíritu de ellos. En estando aquí, euh, se senten una energía particular, Se relaxa. Después del accidente, me interesó mucho estar acá, contar todo lo que es la historia de uno, que digan, yo voy a ir y estoy allá con un minero. Gente de todo el mundo. El extranjero no viene por los hoteles, ellos vienen por nuestra querida naturaleza, tan linda. Y eso es lo que antiguamente los mapuches cuidaban, sus aguas limpias. ...sin contaminación... ...eso es lo que yo doy a saber acá dentro de la boca... ...para tener una conciencia, un conocimiento... ...de dónde vienen nuestras raíces... ...creo que es un lugar uh, único... ...no puede ver eso en la ciudad... ...o en mi país... ...esa razón porque viajamos... Yo creo que lo más importante es poder compartir este tipo de experiencia y conocimiento con visitantes extranjeros o nacionales. No dejarlo ahí en silencio, sino poder sacarlo a la luz y que todos lo puedan conocer y disfrutar.